no necesita ponerse la vacuna en una, en una primera etapa. Los niños también, se, se, se, se, con el transcurso del tiempo, ya los científicos han ido analizando y conociendo más el comportamiento de, del COVID-19 en los seres humanos, los niños siguen siendo la población eh, eh, menos vulnerable. Es decir, hay pocos niños eh, eh, con el virus y a los que le da muchas veces ni se sienten una fiebrecita, un dolorcito de cabeza, pero no se siente el virus, ni ha sido tan mortal en, la, en, la, en los niños. Entonces, a los niños no hay que darle tanta prioridad con la vacuna, ¿entiendes? Entonces, eh, esas son las cosas que hay que tomar en cuenta. Es muy bueno lo que tú planteaste de los expresidentes, que son eh, líderes de opinión, eh, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo completo, de ponerse la vacuna, ser lo primero en ponerse la vacuna, allá en República Dominicana, eh, realmente nadie confía en político o sea, allá, allá de que se la ponga, no la ponga un político. al contrario, hay políticos que se la ponen que la gente va a decir, ojalá ojalá oh, claro, porque hay, hay que ser sinceros sí. hay que ser sincero aquí la diferencia, por ejemplo, George Bush independientemente con la situación que pasó con el 11 de septiembre, un presidente muy respetado y querido en el caso de Bill Clinton, fue uno de los presidentes más queridos, independientemente del escándalo de su secretaria Pelosi, eh, no recuerdo el nombre. ¿Y qué decir de Barack Obama? Uno de los presidentes más queridos en los últimos, en los últimos años, en la historia, eh, eh, demócrata, eh, en la historia eh, liberal de, de los Estados Unidos, democrática de los Estados Unidos. Entonces, son tres personas muy queridas. Sí. Ahora, si Donald Trump dice que se la va a poner, segurito que nadie le va a hacer caso. Además, Además, ya Donald Trump le dio el virus, o sea, está inmune, pero aunque no le hubiese dado el virus, yo me imagino que de la forma despectiva que Donald ha tratado el virus, no se va a poner la inyección, digo yo, ni ninguno de sus familiares, porque ellos decían que eso era un, el virus chino, uh -huh. que eso era un vento, que eso era una garra fría, que eso no funcionaba, etcétera, etcétera. Pero, eh, muy bien. ¿Tú sabes quiénes eh, podían influir mucho allá en República Dominicana? ¿Quiénes? Más que los políticos, los artistas. Los artistas. Por ejemplo, un Alfa, un Watson. Un Santiago mexicana, Matías. Eh, eh, un Santiago, ajá, bueno. Eh, sí. Yo digo artista dominicano, pero también... Eh, bueno, está en ese eh, mundo. Eh, sí eh, Bueno, eh, Santiago Matías influiría sí. en, en su gente que lo sigue. Y, y eso sí influiría. Pero eh, eh, allá con los políticos, al contrario, imagina la situación que está la política eh, dominicana con, esta, con este operativo de antipulco que tiene la, la Procuraduría General de la República eh, sobre exfuncionarios que están involucrados en actos de corrupción allá en República eh, Dominicana. O sea que realmente, eh, en, en mi caso personal, mi vacuna es esta. Esta es mi vacuna. Pues yo ando con mi mascarilla, al menos que esté a una distancia, usted solo, por ejemplo aquí yo estoy en un restaurante, pero está a una distancia eh, bastante lejos de hecho estoy con mi amigo Bantroy Franco Macorizano, que trabaja en la oficina del concejal Iránis Rodríguez, más adelante estaremos conversando con él también para que mande su saludito de Navidad sí. eh, que, que, que ya vamos hoy a grabar grabarnos cuantos para comenzarlo a pasar durante el resto del mes eh, de diciembre o sea que el tema de la vacuna eh, veloz es algo opcional, no es que va a llegar la vacuna para tanta gente. No. Hay que mencionar que la vacuna, la más económica, eh, va a estar sobre los dos dólares. Pero hay otras que cuestan hasta 30 dólares. Yo me imagino que en República Dominicana la vacuna va a ser de forma gratuita. Me imagino yo. Y eso es lo que el presidente ha, ha dejado eh, saber. Aquí en Estados Unidos entiendo que va a ser eh, gratuita también la vacuna, aunque como hay tantos laboratorios ya fabricando la vacuna, parece que ya la fórmula eh, ya hay algo de dominio dentro de los laboratorios de aquí a, al 2021 a mediados de 2021 eh, la vacuna va a comenzar a bajar de precios, de precios. sí, sí, pero eh, ya eso es opcional hasta ahora no es obligatorio usted ponerse la vacuna, es opcional eh, cada quien que decida eh, lo que se quiera eh, eh, hacer con, con, con su salud y con su familia. Sí, así es. Mira, eh, pasando a otra información, a propósito de que mencionaste la operación antipulpo, que cada día se van agregando elementos nuevos. El día de ayer el expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina, dio unas declaraciones muy, muy preocupantes en el contexto del velatorio del ex director del plan social y ex superintendente sí. de electricidad eh, césar prieto y hay una frase roberto que llamó mucho la atención ha dicho el ex presidente de la república la vida no tiene sentido cuando te dañen moralmente vamos a escucharlo Buenas para todos, para todas. Para Sandri también, mi querida amiga, Bachir, Cesar Elía, y todos sus familiares presentes. Pensé mucho si hablaba o no, pero creo que debo compartir con ustedes mi última conversación con, con César. El lunes 23. Me llamó que quería verme y le dije que viniera. Nos juntamos y vino a agradecerme porque no le dio tiempo, mientras fui presidente, de agradecerme el hecho de que lo tomara en cuenta para ser parte del gobierno. Por supuesto le dije que no tenía nada que agradecerle porque él se había ganado con creces. Cualquier posición dentro del gobierno. Pero me dijo que más que nada me quería ver. Porque no quería que yo me sintiera avergonzado de él. Y le dije, ¿y, ¿y por qué razón yo me voy a sentir avergonzado de ti, César? Entonces me dijo, estoy recibiendo cantidad de informaciones que me dicen que en mi casa la van a allanar y que me van a detener acusándome de corrupción. Y yo le digo, pero a ti César, también, olvídate de eso, que de eso nos están acusando a todos. Y quise cambiar en la conversación y entonces le pregunté qué estaba haciendo después del gobierno y me habló de la empresa de... De importación de alimentos que él dirigía, me dijo que estaba pasando por un mal momento y que quería dedicarle tiempo para, para ver si la enderezaba. Y le dije que, bueno, dedícate a eso, César, y si te queda algún poquito de tiempo, entonces nos ayuda con, con el Congreso, pero ponle atención a tu empresa porque tú siempre has vivido de ella. ¿Por qué, por qué he querido decirle estas cosas? Porque para un hombre honesto, íntegro, transparente, responsable, dedicado como César Prieto, no tenía sentido vivir la vida si su moral era destruida. César prefirió morir con dignidad. Bueno, ahí estuvimos escuchando las palabras del exmandatario, eso repito, fue el día de ayer en el contexto del velatorio del exfuncionario César Prieto, para mí no era el escenario idóneo para él hablar y sobre todo decir esas cosas que a mí particularmente me preocupa, y le da, si se quiere, mayor eh, peso a la teoría que ha venido diciendo Roberto hace ya algunos meses sobre una posible situación personal que esté enfrentando Danilo Medina. No sí, escucho. Un poco fuera de contexto, okay. la, la historia que hizo Danilo sobre esa reunión que tuvo con César Prieto previo a su muerte, eh, ahí habló de que él mismo, el presidente Danilo Medina, le dijo que todos están siendo investigados. Pero si decirte algo. El PECA hoy acaba de declarar de que no tenía ninguna investigación sobre sí. eh, César Prieto. Oye esto. El PECA acaba de decir que no tenía ninguna investigación sobre César Prieto. Pero a raíz de la presión, por eso hablé ayer de las malas decisiones y que fue una mala decisión por parte de él haber atentado y quitarse su vida, porque él no tenía ninguna investigación. A él lo estaban llamando y, y, y, la, y la verdad es que no te puedes dejar llevar por el rumor público, porque una gente te llame y te diga mira que que eh, están investigando a fulano que están. No, no, no, no, no. Usted por eso lo, lo último que pasa es que con su vida y fue una mala decisión de César Prieto. Sin Muy embargo, otro punto que igualmente ocurrió el día de ayer ha sido el hecho de que su hijo, Prieto Abinader, no, no recuerdo el nombre, según su hijo, su padre le había confesado que había hecho algunos procesos irregulares por presión o por orden superior. Bueno, ya eso es especulación porque, por ejemplo, yo, yo no Bueno, lo, ha, lo ha dicho su hijo, hijo, lo ha dicho su hijo de su boca. Sí, pero yo no he visto, por ejemplo, en el caso ah, mío, bueno, para mí no procuración, okay. porque no he visto la declaración, okay. ni he escuchado a su hijo declarar ese tipo de cosas. Pero eh, lo que sí, el PECA, que ahí sí yo creo, no tenía ningún tipo de investigación eh, sobre César Prieto. Y no son todos los, los funcionarios que están siendo investigados. Ahora, es eh, como yo digo, el que, no, el, el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Ahora, el que hizo lo mal habido, lo mal hecho, pues debe estar asustado. El que hizo cosas incorrectas desde su posición como ministro o como director eh, en, la, no sé, en la, lo que es el tren gubernamental en el pasado gobierno, puede estar asustado. se entiende? Entonces, eh, eh, lamentablemente hay muchos que hicieron cosas mal hechas que en este momento no saben si están siendo investigados o no, porque estas investigaciones aparentemente se están llevando eh, muy herméticamente cerrada sí. o sea, hay poca filtración eh, lo que hay simplemente especulaciones como lamentablemente la de César Prieto que se estaba especulando que lo iban a apresar porque él mismo se lo expresó al expresidente Danilo Medina, tengo miedo de que me investigue y, y, y, y el presidente el presidente dice lo que le dijo a ti también César, o sea, parece que, que, que hay otros que han ido con la misma inquietud donde el expresidente y él le dijo, no te preocupes, que eso... Bueno, ahí lo escuchamos. Nos no están acusando nos ta... a todos. No, nos está acusando, investigando a todos. O sea, como que no, no se preocupara. Eh, y le cambió el tema con el tema de la empresa que tiene y todo eso. Pero, eh, aparentemente, eh, no ha sido solamente César Prieto el que está preocupado y el que se ha reunido con, con el expresidente Danilo Medina eh, con la inquietud de que tienen temor a que salgan, como salieron muchos en cámara, esposados, detenidos en sus casas. Sí. Que ojo con esto. La Procuraduría y la Fiscalía han sido muy delicadas. Ellos lo dijeron que hicieron esos allanamientos de madrugada eh, para eso mismo, para salvaguardar la integridad de la familia y de la persona, de que no hubiera medios. Ahora, si los familiares son los que graban, pues, lamentablemente no se puede hacer nada porque los familiares de, de, del ex ministro de salud pública eh, Freddy Hidalgo, fueron los que grabaron y colgaron en internet eh, a su pariente eh, eh, en esa condición. Mira, Veloz, vamos ahí a un cortecito, ya está aquí con nosotros en este restaurante Burgo Restaurante, nuestro amigo Idanis Rodríguez, concejal de aquí del de, de estado de Nueva York, entonces vamos a una pausa para ya entonces entrar con esta primera entrevista en el día de hoy, ¿te parece? Sí, así es, volvemos en breve, no le cambian.